y esto otro no se lo debe olvidar nunca nosotros así me pongo aquí más cerca ustedes aquí cámara a ver cámara ok bueno gracias y te, tenemos cámara aquí que nos ayuda aquí hermanos nosotros eh, todo esto de liberación de congresos seminarios todo esto predicar predicar a Cristo eh, tiene un fin Tiene un fin Y el fin es Salvación Que las personas sean Salvas Que sean para el cielo Ok Esto es el fin Lo terrible es, es esto que si la persona no conoce a Jesucristo o no se le predica a Cristo o nosotros no hacemos todo esto lo terrible es de que las personas o sea el ser humano no van a conocer a Cristo no van a ser salvos y eso implica algo terrible, infierno. Mis hermanos, y eso nosotros tenemos que, tenemos que mirarnos, por eso tenemos que nosotros mirarnos en hacer lo que estamos haciendo y no desmayar en esto, perseverar en esto, porque vale la pena, el infierno, mi hermano, en el infierno actualmente en estos momentos y para siempre. Hay millones, millones de millones de seres seres humanos. Hombres y mujeres, ancianos, muchachos que están gritando, gritando, gritando, gritando, gritando, gritando, gritando. gritando. Es un fuego tremendo, en estos momentos están eso sucediendo Incluso familiares nuestros, amigos nuestros Que hayan muerto sin conocer realmente a Cristo Jesús Mis hermanos, están allá Y eso es terrible Porque si fuera que la persona falleciera Y no se acuerda más nada se quema y se echarró y listo. No. La persona continúa quemándose, quemándose, quemándose. Y eso es tremendo. Mi hermano. Por eso usted y yo. Tenemos que seguir siendo la obra de Dios. Y Cristo le dio esa responsabilidad a la iglesia, a usted y a mí. Le dio esa, esa, esa responsabilidad. Mi hermanos, tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Anoche escuché un audio, un video, de una persona que comentando que vio en una, una campaña. A un hombre Orando Orando, pero orando a gritos Orando a gritos Esa persona dice que nunca la ha visto O esa persona como Nadie ha visto como orar nadie, O sea, nunca ha visto a esa persona orar como oró esa persona Orando, orando, clamando eh, Por los perdidos por los perdidos. Y luego esta persona le pregunta, hace la averiguación, que por qué esa persona oraba de esa forma. Hasta se tiró en el piso. Eso era él con un llanto tremendo. Dice, porque esta persona una vez le dijo a Dios que él quería sentir. Aunque sea por un momento, aunque sea un poquito de lo que la gente ahí abajo está sintiendo en el infierno y una noche esa persona sentía un desespero tremendo, tremendo desespero que se quemaba, un desespero quemaba y dijo, Señor ya quítame, quítame, quítame, quítame esto no aguantaba, Dios le cumplió lo que él pidió Un poquito de lo que se siente en el infierno. Por eso que este hombre clamaba, por él, clamaba, lloraba en la de siempre, cambió el, el estilo de su oración. Mis hermanos, esto es delicado. Tenemos que, tenemos que eh, eh, luchar. Y también nosotros mismos, usted y yo, tenemos que santificarnos, mi hermano. Dios nos guarda, nos cuida, gracias a Dios para Él, pero no identificarnos. Yo he conocido, desafortunadamente, he conocido acá en el ministerio, mis hermanos, acá unos que, me, que tengo dudosa, dudosa a veces la salvación, mi hermano. O algunos que tuvieron en el ministerio hace años, que han fallecido, porque he conocido a varios que han fallecido, y tengo dudosa su, su salvación. Porque han salido, han, han... Han... No han sido sanadas de su corazón con resentimientos. Con resentimientos. Una persona de esas... La verdad que... La verdad que me, yo quisiera que todos... Todo el mundo tomara en cuenta de esto. Porque ¿qué? la salvación es muy importante, hermano. Una de esas personas... Que ya falleció, ella estuvo, esa persona estuvo en el ministerio, falleció, yo no sabía que esa persona eh, estaba enferma, no sabía que estaba enferma, me enteré fue que falleció y me cuenta una acá del ministerio, del grupo, que se enteró de que esa persona estaba enferma, creo que era cáncer, cáncer que estaba enferma y le dijo, mira, ¿por qué no habla con Tor Roger para que ore por ti? Y esta persona se rusó que yo orara expresando unas palabras. O sea, como de... de de resentimiento, de amargura, de cosas, de cosas ahí, la verdad que, tremendo. Y no, y no, y no, o sea, no. Y falleció, falleció, falleció. Entonces, mis hermanos, eh, hay que estar muy, hacerse como dije yo, hoy y, y hay que hacerlo, un autoanálisis, cómo está nuestro corazón. A conciencia, a conciencia, Realmente cómo está nuestro corazón. Porque podríamos estar engañados que somos salvos a pesar que hacemos liberación. Que hacemos, somos salvos, mi hermano, y tenemos raíces de amargura en nuestro corazón. Eso es delicado. Eso es delicado. Hermano, la salvación, mi hermano, la tenemos pues la podemos descuidar y perder votar prácticamente y el infierno porque todos todos vamos algún día a fallecer todos y debemos estar seguro que ese día vamos para el cielo hace nueve días atrás ocho días atrás un hombre lleno de vida aquí en este estado, en esta ciudad, en un accidente, falleció enseguida, cristiano, espero que esto me haya estado bien con el Señor, hermanos, uno no sabe cuándo el Señor nos va a llamar, o cuando vamos, vamos a partir de aquí Y debemos estar muy seguro Muy de que te seguro De que tenemos paz con todo el mundo Y que no hay ningún resentimiento con ninguno Con ninguno Porque esto es delicado Hablando de cielo o infierno Cielo o infierno